No puedo emocionarme cuando te escucho, quedo en silencio y es, es precioso, siento como a cunas, es maravilloso. Bueno, desde aquí, desde Santiago de Chile, desde una de las tantas comunas que en estos momentos está en cuarentena total, eh, les hablo con todo mi corazón. Mi nombre es María José, como dijo Ada, y yo estoy aquí porque esta hermosa mujer eh, convocó a las guardianas de la tierra, que somos todas las 186 mujeres que estamos aquí presentes, y todas las otras mujeres que en este momento están confinadas en su hogar. Tengan o no conocimiento de que este coronavirus está despertando un viaje hacia adentro, una casa interior que, que cada mujer está forjando. Hay muchas mujeres que, en este momento, están viviendo el 24-7 con los hijos, el marido, las cosas de la casa. ¿Cuántas de aquí, verdad? Yo misma estoy con mis hijas, mis tres hijas, dos de ellas gemelas de seis años y la mayor tiene diez años. Con, intentando despertar a la mujer malabarista, que articula lo que puede, lo que quiere y lo que debe hacer en este tiempo, con todas las labores que tenemos como mujeres. Desde este país que, que ha tenido una revolución de hace muchos meses, que venimos con una revolución enorme de despertar de conciencia, de, de encontrarnos y, y nunca más volver a soltarnos como hermanos, como gente de la Tierra. Eh, agradecida ada querida por, por este encuentro en México súper emocionada de lo que vivimos ayer con la abuela Ana Luisa que también estuvimos con ella y he querido abrir esta, esta oportunidad de, de hablar, de compartir como guardiana como mujer real como humana, aprendiendo a ser humana con, con una frase que que es muy importante que la, la he estado compartiendo también de esta reflexión. Yo llevo encerrada dos semanas aquí en casa sin salir. Y tiene que ver con, con que hemos, eh, las guardianas, mujeres, hombres, todos guardianes de la tierra, hemos estado siendo llamados desde hace muchísimo tiempo a difundir la magia y no el miedo. Y por eso estoy acá para difundir la magia, que la veo también en mi vida, que me llevó a México a conocer a esa hermosa mujer, a compartir unos tabacos sagrados con ella, que me llevó a, a sostener aquí, en esta nueva era, una familia y, y tres corazones de, de niñas. Vivo en círculos de mujeres y, y me, me emociona profundamente sentir tantas mujeres de tantas partes. Me imagino que hay bueno, España, Italia, tantos lugares y, y desde este lugar de compartir la magia, eh, estando en casa, hay, hay una maravillosa oportunidad de poder abrir el corazón y caminar hacia, hacia una dimensión que no nos hemos dado cuenta que podemos controlar, que es la dimensión interior. Eh, ya no podemos controlar nada de afuera. Ya se salió todo de las manos de todos, eh, de los sistemas de salud, del gobierno, de todo. Lo único que podemos hacer en este tiempo es controlar lo que hay adentro, ir hacia adentro en la medida en que podemos, en las rutinas diarias que tenemos las mujeres, entre los hijos, la, la educación en casa, al menos aquí en Chile estamos la mayoría educando en casa, cosa que era impensada. Y, y desde ese lugar observar cómo podemos eh, descubrir que, que adentro tenemos el control de nuestras emociones. Y dentro de eso, ¿cómo lograrlo? Mujeres normales que no tienen a veces ni idea de que existe una tierra que está viva bajo sus pies, que le llamamos Pachamama, que le llamamos mapu aquí, en Mapugungún, en la tierra de, de los mapuches de la gente de la Tierra, de Ñuquemapu. Y desde ese lugar poder despertar y tocar tantos corazones al mismo tiempo eh, es un sueño cumplido. Tejer luz que, que con esta experiencia de compartir con todas ustedes puedan jugar a la pinta y tocar todos los corazones que puedan con una frase, con un mensaje con una mirada por esta aparente frialdad de las pantallas, pero que a través de, de esta lucecita encendida podemos tocar el corazón de las otras personas con, con lo más cercano que podemos tener ahora. Escuchar, escuchar, escuchar con atención. Lo que esa lucecita nos está queriendo decir ¿Dónde vamos ahora? ¿Cómo nos orientamos con todo esto? ¿Cómo salimos adelante de la incertidumbre? Aquí en Chile, eh, y, y lógicamente hablo porque bueno estoy acá, la situación con las mujeres está muy bonita. Ellas se están abriendo a, a compartir en sus tiempos de, de, agitada, de agitada vida en casa a querer encontrar espacios de autoconocimiento, de exploración, a querer entender cómo la mujer es alquimia, a, a flexibilizarnos. Las mujeres sabemos encontrar, lo hemos encontrado en la vida de nuestro útero cuando hemos gestado, cómo nos transformamos y volvemos a la vida después de la muerte, después de renacer tantas veces. Y esta es una más, es, una, es un renacimiento más, que, que la vida del cuerpo femenino nos ha dicho, nos ha hecho ver siempre. Y ahora hay que ponerlo a prueba. Ahora las guardianas y guardianes están en la gran prueba. Esto no era el 2012, esto era el 2020. Ese despertar que todos esperábamos que se cayera el sistema, que nada funcionara. Ahora todo está pasando en el 2020. Desde este espacio de, de hogar interior. Hay uno, un cuento dentro de uno de los grandes libros que acompañan, seguramente también sus caminos, de Clarisa Pincola, de las mujeres que corren con los lobos, que habla acerca de, de la liberación. ¿Cuál es la liberación de la mujer? De la inmersión. De entrar adentro en un mundo que te exige estar afuera, que te exige logros. Que incluso en este mismo momento a las guardianas se nos exige o, o a las que... Podemos ser un punto de, de luz también para algunas mujeres. Estar presente. Y, y encontrar un espacio para poder compartir esas voces. Y ayer con la abuela Ana Silvia, Ana Luisa, perdón, me quedó algo muy importante que tiene que ver con este único sentido que está activo, que es la escucha y, y el poder mirar atrás de una pantalla, que es escuchar el silencio. ¿Cómo logramos salir de todo esto? Más allá de lavarnos las manos con tantas veces y tanto jabón. Más allá de eso, es ¿cómo nos escuchamos? ¿Cómo escuchamos lo que nos está pasando? Y desde ese lugar he querido poder conectar con ese espacio de silencio que cada una tiene. Desde aquí, de la cordillera de los Andes, yo vivo muy cerca de la cordillera, a los pies, a las faldas de la, de la cordillera. Y hace poco ocurrió algo muy interesante aquí en Santiago, muy cerca de donde vivo. A través del silencio que hay en las calles, donde la gente ya no transita, donde no hay autos que transitan. Apareció un puma bajo del cerro y apareció un puma en la mitad de la ciudad. Un puma joven. Eh, la gente estaba absolutamente sorprendida de lo que estaba pasando. La naturaleza se empezó a mostrar, los pájaros se escuchan en la mañana. La naturaleza empezó a tomar un lugar y el ser humano lo está viendo. ¿Qué pasó al, al asombro de este puma en plena ciudad? Es que escuchó que había silencio. No habían autos en las calles. Había silencio. Y ese silencio es importante conquistar en este tiempo de encontrar a esa nueva dimensión, esa nueva era en la que estamos entrando, que es la era en donde tenemos solamente el control interior. Y me gustaría invitar las hermanas de todas partes a hacer una conexión desde esta cordillera de los Andes, en representación también de todas las hermanas chilenas que están sosteniendo y facilitando instancias de luz, en todas las hermanas de Argentina, de México, de todas partes del mundo. Que estamos recopilando y escuchando la memoria ancestral y futura, siendo mujeres jóvenes. Llevando hacia adelante la verdad al corazón. Me gustaría invitarlas a cerrar sus ojitos. Ahí donde están. Y llevar tu atención al corazón y sonreírle a tu corazón y visualizar que desde tu corazón surge la alquimia en todo tu cuerpo te entrega el oxígeno la vida te entrega la expulsión la incorporación te entrega la sangre desde ese corazón que se contrae y se relaja te invito a que visualices que salen raíces que bajan por tu cuerpo y se unen a la tierra y que al centro de la tierra al llegar a ella hay un gran cristal Y desde ese cristal bebe su energía, inhala su energía para que mantenga brillante y encendida la luz interior que nos dé la orientación de cuáles son los pasos que hay que seguir ahora. Desde ese corazón, bebiendo. De la Madre Tierra del Año Kemapu Pachamama. Que esa energía suba y se acumule en la entrada de tu columna, en la base de tu columna. Y pueda energizarte en este tiempo donde se nos está pidiendo estar al 100% en casa y a la vez en un gran desafío estar con nosotras mismas. Serenas, tranquilas compartiendo magia y no miedo, que esa fuerza ilumine tu matriz, tu útero, lo tengas o no lo tengas, seas hombre o seas mujer, hay una matriz, y que esa matriz suba a tu corazón una energía de luz, que toque desde la tierra a tu corazón. Y vamos a llegar a respirar profundo, a exhalar en un suspiro, agradeciendo cómo la tierra toca el corazón, cómo nos sentimos seguras cuando estamos en ella, incluso en mitad de la ciudad, incluso en mitad de una pandemia. Porque el único reino donde podemos tener control es el que está aquí adentro donde está la observadora, la visión del águila, del cóndor. Y desde este corazón, les quiero pedir que visualicen, juntando todo ese amor ahí, a todas estas 188 mujeres reunidas ahora alrededor del planeta Tierra, de todas partes, guardianas de la Tierra, todas, enviando una luz desde tu corazón hacia este hermoso planeta, hasta esa, esa hermosa Madre y a todos sus habitantes, enviando desde tu corazón la fuerza a quienes ahora lo están necesitando, a quienes están asistiendo en los centros de salud, en los hospitales, enviando esta fuerza a la luz y ofrendando lo mejor de ti, entregando con las manos hacia adelante la e incertidumbre, el no saber y aún así sentir que esto es parte de un tejido que nos pide tomar el hilo y hacer una gran obra de arte juntas. Observa cómo juntas tejemos la malla de la tierra con hombres y mujeres, tejiendo esta protección, esta luz y que en perfecto amor, en perfecta paz y en perfecta confianza este rezo se haga real en tu paso, en tu andar, en tu casa, en el supermercado. en lo que publicas, en lo que hablas. Y así la Tierra va a saber que hay gente humana, coherente, caminando sobre ella. Y volverá su energía a la coherencia armónica que el planeta necesita. Te invito a respirar profundo Soltar esta exhalación desde el corazón, manteniendo esta idea de toda junta, esta visión, este tejido. Y abrir suavemente los ojos para estar aquí, utilizando estos sistemas de apoyo para comunicarnos. Este sistema en el que estamos abriéndonos a nuevas posibilidades de contacto. Quizás por cuánto tiempo más. Eh, quisiera compartir que hay un, una profunda necesidad humana, tanto de las mujeres jóvenes, las más grandes, las abuelas que comparten y que es la transmisión oral, poder transmitir a las generaciones antiguas y a las generaciones futuras, a las que escuchan reggaetón, a las que escuchan salsa, a las que escuchan todos este tipo de música que están hoy día acá, que no tiene que ver con una tradición, no tiene que ver con colonizar a la otra con colonizar con lo que a ti te sirve. Tiene que ver con que la otra persona sienta la transmisión de tu energía, no como te ves, ni cuántos años tienes, ni cuántas estrellitas y logros tienes. Que sienta la energía. Esa es la nueva era, de sentir la energía. Y atreverse a sentirla, que pase por el cuerpo todo lo que está pasando, la emoción, la tristeza, todas esas emociones. Y permitir sostener el rezo que vienen de hace tantos años diciendo abuelos y abuelas, aquí también en Chile, aprender a ser ser humana. Esta es la experiencia. Tenemos la muerte aquí al lado y muchas y muchos nos vinimos a dar cuenta ahora, pero ella siempre ha estado al lado. Y eso nos ha llevado incluso a acelerar en este tiempo temas pendientes. Una necesidad enorme de empezar a cumplir lo que teníamos pendiente. Ese libro, ese cambio de casa, ese pendiente de perdonar a alguien. Ahora es cuando. Ahora es cuando agarras un teléfono, un video, o te sientas tranquila a meditar y perdonas y sueltas porque ya sabemos que tenemos aquí cerca a nuestra amiga, compañera de la vida. En este momento yo estoy viviendo mi menstruación. Estoy con una muerte chiquita de mi versión anterior. Las invito a que todas las mujeres que estén menstruando o que hayan dejado de menstruar puedan conectarse con esa transformación que nos da la vida y que nos dio la vida todos los meses de poder morir y volver a renacer de poder sembrarle a la tierra como si fuera un pendrive que uno pone en un computador de sembrarle a la tierra que estás intentando porque lo estamos intentando todas yo lo sé caminar con coherencia de lo que pienso, de lo que digo y lo que hago y enviarle a través de esa sangre de esa agüita a la madre tierra tu mensaje ella lo necesita escuchar ese es un un ritual muy importante de despertar y para poder llegar también a sus corazones quiero que desde algún lugar pudiéramos conectar con esos pendientes y hacerlos en el presente, acelerarlo, acelerar todos los pendientes que teníamos y no dejar nada para después, el lo hago luego, el lo hago después, nos acortó el tiempo en vez de alargarlo, ya no sabemos si va a haber después, no sabemos qué va a pasar y esa incertidumbre hace que respondamos de maneras distintas, no como desrespondíamos respondíamos antes que busquemos nuevas formas de responder, que nazcan del silencio. Que las invito para poder despedirme y ir a ver a mis hijas que están infinitamente inquietas porque vaya a almorzar aquí en Chile son las dos de la tarde. Me gustaría que pusiera, pudiéramos guardar un silencio por toda esa gente que en este momento, tanto en, en España, en Italia y aquí en Chile, ha tenido que partir en esta circunstancia, con este minúsculo, ínfimo despertador de la conciencia. Y se ha tenido que ir a acompañar esta despertar planetario desde otro lugar y afianzarnos enraizarnos como mujeres normales humanas no necesitamos ninguna iniciación de nadie para sentirnos sagradas no necesitamos tener una estrellita ni la venia de nadie para sentirnos sagradas en lo cotidiano en ir al banco si es que podemos salir en algún momento en las compras en los contactos con los padres, somos sagradas. Y poder desde ese lugar decirle a la vida, me quedo aquí. Acepto las circunstancias, todas estas condiciones que hay, las acepto. Y ofrendo mi paciencia, mi tolerancia y mi actitud de presencia. Para hacer algo bueno con esta vida. Con el tiempo que tenga aquí en la tierra. Este rezo de presencia y de quedarnos aquí en la tierra, a pesar de estas circunstancias, lo hago por mis hijas que merecen que la tierra esté unida entre nosotras las mujeres, con los hombres que hay una evolución, ellas lo merecen, y así como ustedes hermanas, yo me quedaré aquí, para que mis hijas y sus hijas, sus nietas, sus nietos, tengan el planeta, tengan la sonrisa, la mirada sin juicio, y esa sea la forma de relacionarnos de aquí en adelante, desde el corazón, ellas lo merecen. La vida lo merece. Quedémonos aquí, en presencia. Gracias, hermana. Mucho amor para su vida. Gracias a ti, desde lo más profundo de nuestros corazones, hermana amada. Alma maravillosa, gracias, gracias por la medicina que nos brindas con tu presencia, con tus palabras, con tus silencios, con tu experiencia, con tu luz. Gracias, Cote querida, gracias, gracias por esta presencia luminosa que es tu ser, que es tu alma. Gracias, te dicen todas y todos de este chat, te están. Todas y todos abrazando, todas estamos en el mismo abrazo, hermana. Gracias, gracias, gracias, gracias hermana. Gracias. gracias a ti, mi adita querida. Gracias, linda, lindura, desde esta velita que hemos prendido juntas, todas, desde este fueguito sagrado, desde este sentir conjunto, sin fronteras, desde España, Chile. Y nos vamos ahora hacia México, un salto cuántico sin duda, dentro de una misma llamita cabe todo el universo. Desde este sentir profundo nos vamos caminando rumbo a México con otra maravillosa alma, otra maravillosa mujer guía, también guardiana de la tierra muy amada Mónica Weber, hija de la tierra, por aquí te tenemos, Mónica. Ahora mismo te voy a dar. Ahí te tenemos, Mónica. Vamos a ver si te doy el vídeo. Ahí estás, ahí estás, Mónica Hermosa. Mónica Weber, ahí la tenemos. Ella es educadora. Además, es terapeuta holística, maestra de yoga. Meditación para niños y para familias. Ella es creadora del método Niños de Luz, una escuela donde se imparten cursos y formaciones de maestros en técnicas de meditación y relajación para niños. Los niños son su más grande inspiración y esperanza de una nueva humanidad. Mónica, maravillosa, bienvenida. Gracias, hermana amada, por tu luz, por tu presencia. Todo tuyo, el bastón de la palabra, hermana. Gracias. Gracias, hermana. Aquí tengo la velita, la luz, igual, compartiéndola. Espero que me escuchen porque tengo problemas de conexión. ¿Sí me escuchan bien? Se te escucha, se te escucha perfecto, hermana. Gracias. Perfecto. Pues gracias por estar aquí. Me siento súper honrada de ser parte de este círculo de Mujeres medicina. Gracias por, por tu luz, Ada, por hacer posible esta red y unirnos a través de, de las fronteras que no existen y que estamos conectadas por el corazón. Yo creo que este momento, como he escuchado a varias hermanas que lo dicen, eh, realmente es un renacer. Y nos hace conscientes de que no estamos separados, lo que siempre decimos, pero ahora lo estamos viviendo. Estamos unidas y ahora lo hacemos más presente a través de esta red, que sería el internet. Pero así como hay esta red, pues está la red de, del alma, esa luz que nos conecta a todas y sobre todo el puente del amor, ¿no? que es infinito. Este, yo vengo a compartir desde mi corazón... La medicina de los niños, que en estos momentos que estamos viviendo también es muy importante en las casas. Yo creo que todas las que están resguardadas con sus familias, pues compartir con sus niños técnicas también para, para equilibrar sus emociones y, este, y sobre todo también que ellos aprendan lo esencial, que es el, pues el agradecer. A pesar de que es un aparente caos, estamos realmente viviendo un momento también maravilloso como una polaridad, ¿no? Es un despertar de hacernos valorar lo esencial y que los niños también lo, lo puedan vivir. Una de las cosas que a mí me gusta mucho eh, transmitir con ellos es, bueno, son varias, pero sería fundamental la respiración. Entonces quiero que también nosotras, aunque no tenga de fijos, hagamos unas respiraciones para conectar con nuestro niño interno, ¿vale? Entonces vamos a frotar las manos, van a frotar sus manos y van a llevar sus manos al vientre, ahí su pancita, justo en el vientre. Van a comenzar a imaginar en el centro de su frente una lucecita, como una estrella de luz y al inhalar con inhale la pancita su vientre se infla como un globo tomas aire y se infla y al exhalar se contrae inhalamos se infla se expande y así tomamos nueva energía llenamos de amor y al exhalar soltamos todo lo que nos sirve, el miedo, la duda, cualquier cosa, tristeza. Inhala, infla, te llena, llena tu vientre, llena tu cuerpo de luz. Y suelta todo. Muy bien. Y ahí, como lo haríamos con los niños para que lo apliquen en familia, vamos a tapar tantito los oídos. Y vamos a escuchar nuestra respiración como si fuera una abejita. Tomamos aire por nariz y decimos. Una vez más, inhala. Y como una abeja haces un zumbido largo, cada quien va sintiendo ese sonido que la va llevando hacia su corazón. Frotamos las manos nuevamente para activar la energía y colocamos las manos en el corazón. Y ahí siente todo el amor. Las cosas que día a día te hacen sentir feliz, el agradecer que estás bien a pesar de todo el movimiento. Conecta contigo misma, con todo ese amor que tienes dentro, el amor que llevas a tus hijos, a tu familia, a las personas que amas y trae ese amor hacia ti. Date todo ese amor que a veces esperamos recibir de afuera y así Ves sintiendo ese palpitar, ese corazón, como un bello tambor que te conecta con la Madre Tierra, con nuestra falsa mama con el cielo, con los estrellas, con cada astro y con cada ser del planeta. Y siente. Cómo tu conexión de corazón va latiendo ir de cada una de las hermanas. Estamos aquí conectadas, formando una sola sin una melodía de amor, de unidad. Respira y trae a tu memoria la imagen de tu niña interna, esa niña que brillaba que corría libre, trata de recordar qué era lo que más te gustaba hacer a esa edad, cantar, jugar, reír, y conéctate con ese sentimiento, recuerda esa libertad, esa niña que tenía unos ojos brillantes, curiosa, agradecida de ver una flor, una piedrita, una planta y sonríe, recuérdala y abrázala muy fuerte y recuérdale que eres tú, sigue estando ahí, viva, a pesar de los años, tenemos esa niña viva y es el momento de cumplir sus sueños, florecer, estamos despertándola también. Y en este momento, si tienes hijos y si no también, trae a tu memoria todos los niños que conoces, los niños del mundo que también se están levantando para despertar en la tierra, anunciado en muchas leyendas, ancestrales, por grandes maestros que van a llegar los niños de esta generación a hacer el cambio, nosotros a guiarlos para una humanidad de luz y de amor. Confía que esto va a ser. Vamos a hacer nuestra parte y abraza ese sentimiento, rezo por ese sentimiento por sus caminos, una humanidad de iris, de unidad, una comunidad. Respira paz, inhala, exhala. Muy despacito vamos a ir soltando, sacude tus manos, comienza a quitarte de la cara también como toda la energía pesada que puede haber del cabello, dale masajito a tu cuerpo, siente elemento tierra y cuando trabajen con los elementos con los niños pueden conectar con la tierra y a lo mejor un día sembrar pisar el césped si tienen en su casa abrazar un árbol pueden este, mandarle mensajes a la tierra formar mandalas con semillas otro día pueden conectar con el elemento agua y hacer un rezo al agua cuando la beben y cantarle al agua y así con cada elemento podemos mandarle un mensaje, encender una velita y también enseñarlos a observarla y meditar mientras la observan, respirar profundo y quedarse viendo la flama y luego cerrar los ojos y sentir que esa flama está dentro de ellos en su corazón. Y que la visualicen, cómo esa luz se va a expander, a expander y a brillar. Y podemos conectar con el elemento viento, el aire sagrado, también respirando, inflando, igual como si fuéramos un globo, abriendo brazos en tres tiempos, unas alas y nos llenamos de ese elemento, nos abrazamos y soltamos todo lo que no nos sirve Conectar con nuestra energía también, que sería la parte del elemento éter, frotando las manos y dibujando, si quieren lo hacemos, froten sus manos, una bolita de luz, comiencen a jugar con ella, imaginen entre sus manos, energía, y ahí en esa burbuja que vamos a ir creando, que pueden hacer con sus niños o ustedes mismas? Podemos meter lo que queramos, a lo mejor un miedo, cerrando nuestros ojos. Imaginamos que los miedos se quedan ahí. Le podemos poner un color. Lo sacamos de nuestro... Mónica, hermana hermosa creo que hemos perdido tu voz hemos perdido la hemos perdido eh, eh, en conexión pero no hemos perdido tu esencia hermana gracias gracias no sé si puedes volver a conectarte vamos a ver si poco a poco puede volver a conectarse estas cosas pues ya sabéis cómo funcionan las cosas del directo pero ahí has estado mónica y ahí estás, vamos a ver si te puedo dar, a ver si te pudiera dar paso otra vez de nuevo. Vamos a ver, Mónica, no sé si tenías la conexión un poquitillo al principio iba bien, pero ahí te tengo Mónica, pero no entra ahora mismo tú. Tu conexión, hermana. No pasa nada. Podemos eh, darte, si quieres, eh, el tiempo. Y luego, eh, dentro de un ratito, te volvemos a, a traer aquí al centro del círculo, hermana. Claro que sí, que no cae el cantor, como decía Mercedes Sosa, que no cae el cantor. Hermana, gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Hermana, por este sentir, por este saber, por estos consejos también desde casa con, con nuestros niños, ¿verdad? Que también están viviendo este proceso tan, tan potente, igual que lo estamos viviendo los adultos y ellos también están dando su luz, su alegría, su juego, su risa. Sus voces limpias y puras, su espontaneidad, su sabiduría. Gracias, gracias, Mónica, desde el alma. Si luego pudiéramos darte paso, sería genial. Y, eh, hermana, nos quedamos con toda, con toda esa maravilla de tu ser gracias mónica desde méxico ahí está nuestra hermana maravillosa y nos vamos dando otro salto cuántico primero a chile desde españa ahora a méxico y ahora volvemos a españa pero con un puente en alemania y otro puente en colombia porque con la que vamos ahora a hablar es una eh, gran mujer gran mujer del mundo que te tenemos por aquí por aquí? Ahí te tenemos, abuela Beatriz Alteide, Alceide, ahí te tenemos, hermana amada, hermana del alma, una abuela maravillosa. Hola, Hola hermana. Beatriz Alceide, ella es madre de cinco, de cinco y además abuela, y ella es titulada en medicina natural, en radiestesia, maestría de Reiki. Sanación por arquetipos y constelaciones familiares fusionadas con el chamanismo. Aparte, tiene una faceta creativa, artística, maravillosa, como escultora y, y, e ilustradora. Aparte, qué decir, es una ñañay, como dicen allí en, en Perú. Es una hermana del alma, muy amada y una mujer grandiosa amiga. Hermana y maravilloso ser humano. Un honor, Beatriz, abuela Beatriz, maravillosa, tenerte aquí. Hermana, hermosa, Muchas todo gracias. tuyo. El son de la palabra, hermana, gracias. Gracias, Ada, cielo. Pues nada, un saludo a todas las hermanas que me escucháis y bueno, contaros un poquito más de mí. Yo nací en Bogotá, Colombia, y mi padre era alemán y mi madre española y bueno por lo tanto me considero ciudadana del mundo porque aunque mi cuerpo sea de origen europeo mi alma es colombiana y me siento muy identificada con, con la tierra andina y bueno pues qué os voy a decir estamos pasando un momento todos un poquito difícil donde posiblemente muchas de nosotras perdamos algún ser querido pero por otro lado, también a todo esto me lleva a pensar en mi abuela, ¿no? Mi abuela, cuando yo era pequeña, pues recuerdo una anécdota, ¿no? Yo tenía cinco años y en las noticias hay una noticia muy dura, ¿no? De un incendio en un colegio para niños donde más de uno murió, ¿no? Quemado, ¿no? Y yo en aquel momento sentí una rebelión, sentía que Dios era injusto, que la vida era injusta, que por qué podía pasarle a alguien bueno algo malo. ¿no? En mi cabeza de niña aquello no, no cabía. ¿no? Y entonces mi abuela, que nació en 1901 y para mí ha sido uno de los puntales de mi vida y que considero una mujer muy sabia, me dijo, tranquila, hija mía, que esos niños, antes que niños, fueron mayores. E implantó, implantó en mi cabeza una idea y era la posibilidad de la reencarnación. Eso de alguna manera empezó a dar sentido a por qué nos pasan cosas malas cuando hacemos cosas buenas. O sea, digamos que me pareció algo que podía encajar dentro de una respuesta, porque yo necesitaba saber que la vida es justa, que Dios es justo y que nos ama. ¿no? Entonces, a partir de esa premisa, pues, claramente, no, no, no, de alguna manera no está de acuerdo con otros credos, pero sí me abrió la mente a seguir investigando. Eh, a lo largo de los años, he buceado pues, en las religiones, en las medicinas, y he intentado mmm, construir un cuadro con distintas piezas del puzzle, ¿no? porque soy una persona muy curiosa, ¿no? Y lo que he llegado a comprender es que la vida es un regalo maravilloso y una oportunidad que tenemos en cada encarnación para hacer las cosas bien. Me gustaría hablar de palabras como el amor o la familia. ¿no? Para mí son palabras que en este momento son muy importantes. El amor, bien entendido, es algo solidario, algo que, por un lado, es empático, perdona, es capaz de escuchar. Quizás eso es algo que necesitamos mucho porque pues, por primera vez, posiblemente para muchos, en muchos años o en mucho tiempo, nos vemos confinados dentro de nuestras casas y en muchas circunstancias viviendo o compartiendo espacios muy reducidos con personas con las que antes quizás no teníamos tanta necesidad de compartir. ¿Qué sucede? Que dentro del seno de una misma familia los individuos pueden ser muy diferentes. Entonces, tenemos que aprender a convivir. Eh, ¿Y a qué me refiero con ello? A aceptar que cada persona es diferente. Ya no solo por su raza, su religión, su edad, su cultura, su sexo, sino porque cada alma tiene un propósito personal. Entonces, cuando convivimos dentro de un espacio, aunque seamos hermanos o familia, posiblemente nuestras necesidades no sean las mismas. Entonces, en vez de entrar en conflicto o en competición o intentar imponer unos a otros, creo que deberíamos intentar contemplarnos como seres de distinta naturaleza, igual que las diferentes especies de animales, las, las, las diferentes flores del campo, cada una con sus necesidades, y su criterio propio, sin necesidad de competir en belleza, porque cada uno dentro de sí mismo es perfecto. Eh, hay personas, digamos, que son más conscientes que otras, pero a lo largo de los milenios, todos vamos a llegar, antes o después, a entender que es mucho más fácil convivir si intentamos hacernos la vida fácil unos a otros. A ver, tengo aquí algunos apuntes de cosas que me parecían importantes comentar. Con respecto a la salud, eh, cada persona, la salud, el cuerpo humano es un milagro de química, que de alguna manera no solo se compone de elementos um, de la materia, sino que también hay un, un espíritu, un ente que habita este cuerpo, que para mí es un coche en el que vamos dentro, y nuestro ánimo, nuestras emociones condicionan completamente la química de nuestro organismo. En este momento nos están intentando asustar y no es para menos porque realmente mucha gente se va a contagiar, posiblemente abandonan este plano. Pero por otro lado, la mayor parte lo vamos a pasar si es que lo pasamos de una forma leve. Entonces, lo más importante es de alguna manera que nuestro pensamiento sea positivo. En un cuerpo asustado, enfadado o mmm, falto de confianza en el futuro, es más fácil que un virus se implante. ¿Pero por qué? Pues porque la misma desconfianza o ansiedad provoca que nos acidifiquemos. Y esa acidez hace que, mmm, de alguna manera, nuestro cuerpo se desequilibre. Por lo tanto, tendríamos que aprovechar este momento para disfrutar de estas vacaciones forzosas intentando hacer todas aquellas cosas que habíamos pensado hacer que no nos daba tiempo porque la vida nos obligaba a estar fuera de casa. Entonces, ¿qué nos gusta? Pintar, coser, la música, mmm, la alquimia de las hierbas. No sé, podemos llenar nuestra vida de cosas preciosas que de alguna manera no tenemos normalmente oportunidad. Y si podemos compartir el tiempo con nuestros hijos, con nuestros hermanos y enseñarles o aprender de ellos, es algo maravilloso. ¿Qué más os puedo preguntar o decir? Pues que existen muchos medios en casa que podemos aplicar en nuestra salud. Hay muchas plantas antivirales como pueda ser la salvia, el orégano, el ajo, eh, los tomillos, los romeros. No tenemos que tener miedo. Podéis prepararos un aguardiente de ajo, un vino de ajo, dejarlo macerar un mes y tomaros una pipeta todos los días antes de salir de casa y antes de dormir. En 1900, bueno, la gripe española de principio de siglo, mi abuela, esta mujer de la que os he hablado antes, estaba en un colegio de monjas francesas en Madrid y cuando aquella epidemia, las monjas, que eran unas mujeres muy sabias, eh, le plantearon a las, a las niñas, a las alumnas, que como la epidemia era tan fuerte, iban a cerrar el colegio. Entonces le dijeron a parte de las niñas que podían irse a su casa al que quisiera y las que si quisieran quedar, se iban a quedar confinadas dentro sin poder salir. Entonces mi abuela fue de aquellas que se quedaron. Y lo que pasó es que las monjas, pues todos los días les daban a beber vino de ajo y ninguna de las internas murió en aquella epidemia. Entonces, contaba la anécdota a mi abuela, que las monjas decían que el secreto del vino de ajo venía de una prisión en Francia, donde en una época de las pestes, pues murieron todos los presos menos dos. Y claro, los carceleros les preguntaban, pero ¿qué habéis hecho para no morir? Y por lo visto, pues tenían siempre su vino de ajo, que se tomaban y fue lo que les salvó. Por lo tanto, tener confianza que existen muchas alternativas. Yo particularmente también confío en el dióxido de cloro. Tenéis en la red unos tutoriales maravillosos de Andreas Kalker que os... Cuenta cómo funciona esto y entonces, en caso de necesidad, yo creo que si pudierais haceros con una pequeña botellita del dióxido, del, bueno, del clorito de sodio y de alguna manera el, el ácido clorhídrico en diluciones adecuadas, que eso también va explicado todo en la red, yo lo tendría en casa. Para caso de emergencia, que así vais a vivir más tranquilas y... Y no cuesta nada, nada si es que podéis acceder a ello. En fin, el caso es disfrutar, vivir el presente y también quizás pues ap aprovechar el momento para entrar hacia el interior de nosotros mismos. ¿no? Hacer una especie de examen de conciencia donde de alguna manera quizás deberíamos mirarnos y ver si nuestra forma de tratar a los demás es la adecuada si estamos en algún extremo no porque muchas veces no somos conscientes podemos ser muy dominantes muy sumisos entonces para estar sano hay que estar en equilibrio ¿no? hay que concederle al otro su lugar pero también a nosotros mismos porque si uno no se respeta también va a enfermar y si no respeta va a hacer que el otro enferme ambos Lugares son malos lugares. Por lo tanto, dentro de la familia, pues tenemos que intentar encontrar ese equilibrio. Mm. A ver, ¿qué más cosas podría decir? Sí, es clorito de sodio, clorito de sodio y ácido clorídrico. En el clorito el el de sodio viene en una dilución que, mmm, del 25 al 28% y el ácido clorídico viene diluido al 4%. Luego se utiliza una gotita de cada eh, y luego los protocolos de uso están en la red. Siempre las dosis son ínfimas y homeopáticas y luego pues, han desarrollado una nueva forma que es el CDS que ni siquiera tiene contacto lo que es la materia prima de clorito y el ácido clorhídrico con el agua, pero vamos, eso lo podéis ver en la red y, y yo lo estoy probando a mí misma, por lo tanto, antes de dárselo a nadie, lo voy a probar yo y voy a aprovechar a hacer de paso una limpieza de metales pesados en mi organismo y creo que me viene muy bien, ya os contaré en el futuro. ¿Tenéis alguna pregunta? El vino de ajo o el aguardiente de ajo Gracias, es... Llenar un bote. sí, te están preguntando que cómo se hace el vino de ajo, sí, claro, exactamente. Claro. Bueno, pues el vino de ajo y el aguardiente de ajo, pues el mismo proceso, se llena un bote un frasco con los ajos, se cubre con el aguardiente o el vino y se deja macerar. Normalmente en una luna, en un mes, está... Pero vamos, yo hay, hay aguardientes de estos que los tengo desde hace años, que no le pasa nada. Y, otra, y si lo cuelas, pues tampoco pasa nada. ¿Cuánta dosificación más o menos del vino de ajo recomiendas? Hombre, yo tengo un botecito de estos pequeños con una pipeta. y Normalmente yo me tomo una pipetita por la mañana del aguardiente de ajo y otra por la noche. Me imagino que si es vino, pues un chupito, algo muy pequeño. Tampoco, tampoco hace falta emborracharse, vamos. Eh, me imagino que en pequeñas dosis, gotitas, gotitas, que si están en un proceso catarral, pues varias veces al día, no les puede hacer daño. Vea, ¿nos podrías eh, repetir eh, despacio esa fórmula que nos has comentado antes de ese aguardiente con diferentes plantas que utilizas como antiviral y antibiótico? <risa> Bueno, la verdad es que yo estoy haciendo aguardientes varios, pero porque también yo soy curiosa y bueno, pues con la medicina natural he aprendido que aunque existen muchos remedios para una misma enfermedad, no todos los remedios son buenos para todas las personas. Entonces eh, estoy haciendo distintas pruebas y luego lo testo. Yo lo testo con radiestesia y hay quien lo puede testar con kinesología. Porque creo que no existe una receta universal, existe siempre una dosis que es perfecta para la persona en cuestión. Aunque las recetas universales hay que agradecerlas porque eh, si no, pues mucha gente no podría acceder a ello. ¿no? Entonces, mmm, me he perdido un poco la pregunta en concreto. ¿Qué vale recomiendas, que era? ¿Qué recomiendas eh, para los niños? Se están preguntando en el chat si, si podrían tomar ese aguardiente sí sí se puede tomar y la otra opción es, son infusiones el ajo es muy uh -huh. fuerte pero podéis hacer infusiones de salvia tomillo romero cúrcuma el ajo también se puede macerar en, en agua toda la noche y luego me, mezclarlo con la infusión y el jengibre es muy bueno y luego, pues si ya están con mocos o acatarrados, pues siempre podéis picar una cebollita, la cubrís de miel y eso también es maravilloso. Al día siguiente se ha hecho un suero, un líquido, que como jarabe expectorante es fantástico. Y sí, además que sí, y es una, una fórmula muy, muy ancestral lo de la cebolla con la miel. La miel de hecho se ha utilizado como antibiótico desde tiempos remotos también. ¿La recomiendas también? Claro, y luego si no está el típico la típica devoción de jengibre, durante media horita le puedes echar un poquito de canela y luego pues lo o sea, le echas limón y miel. Y eso está riquísimo. Pica un poco, pero al que le gusta, a mí me encanta. Además está riquísimo y es un antibiótico maravilloso y antiinflamatorio. Gracias, <risa> abuela Beatriz, porque... Esto hablaremos largo y tendido, si os parece, más adelante, pues eh, desde Cuando Escuela y cas de la Tierra haremos algún eh, eh, monográfico acerca de, de jengibre, las plantas. Yo recomiendo, el jengibre yo recomiendo hervirlo 15-20 minutos tranquilamente, que ¿eh? eh, no pasa nada, está más picantito, pero muy rico. Mm, uh -huh. Maravilloso, pues cuánta sabiduría, cuánta, cuánta... Buena muchas salud, gracias, Ada. Semana. Un placer. Gracias a un placer. ti. Tenía muchas gracias ganas de ti. poder compartir. Y gracias semana, por tu invitación. Pues es... Es una medicina maravillosa para todas, para todos, y la agradecemos desde el alma. Cuánta sabiduría, claro, ya, Beatriz. Ya cuando queráis. ¿eh? Claro que sí, esto es una puerta que recién se abre, ¿verdad? Esta, esta, claro, te están claro. diciendo todos gracias, gracias, gracias ahí en, en el chat, Beatriz. Gracias a todas, un verdadero placer. ¿eh? Y gracias nada, gracias a, a la escuela, que es una idea maravillosa. Gracias a ti, maravillosa un alma. Todas, a... Un abrazo a todas. Dando las gracias todos, gracias. todos y todas, desde, desde todas partes del mundo. No tenemos fronteras. Estamos... Ánimo y fuerza para todas. ¿eh? Y mucha luz. Y aquí, bueno, yo he encendido una velita verde, porque el verde es sanación y es esperanza. Y confiamos en que todas esas almas lindas que están desencarnando que vayan a un buen lugar muchos besos a todas gracias gracias hermana gracias abuela beatriz qué maravilla gracias gracias desde el alma voy a eh, seguir con eh, vuestro permiso tenemos por aquí a otra vez a mónica a ver si mónica podemos eh, traerte aquí a ver mónica si pudiéramos te tenerte en vídeo hermana para que nos pudieras eh, de te pudieras despedir y nos pudieras decir unas palabras. Voy a intentar darte otra vez el vídeo porque ahí te tenemos, Mónica, otra vez. ¡Qué maravilla! Mónica, estamos Ay. contigo. Todo hermana, tuyo, el bastón de la palabra, hermana. Gracias. Gracias. Lo siento que se cayó la conexión, pero hay muchos niños en homeschooling en la zona, es de día, y justo están haciendo tareas, mucha gente conectándose, trabajando en casa. Pero las abrazo. Lo que yo me quedé pendiente, quería que todas cantáramos también como hago un cantito con los niños. No sé si hay oportunidad. ¿Sí? Pero por supuesto, hermana. Qué mejor oportunidad que estar aquí todos y todas reunidos. Gracias, okay, hermana. Es una canción para agradecer. Yo creo que muchas la conocen. Es este, ¿Cómo no voy a cantar? Y con los niños me gusta cantarla, les, les fascina hacerlo en diferentes ritmos, entonces lo pueden hacer en familia y es para agradecer todo lo que tenemos. Entonces la vamos a cantar todas juntas, ¿sale? A ver si se oye bien, pero bueno, me ayudan y la hacemos juntas. Voy a agarrar mis soñcitas. Y vamos a comenzar cantando. ¿Cómo no voy a cantar si tengo todo para cantar? Cómo no voy a cantar, cómo no voy a cantar, si tengo todo para cantar, si tengo todo para cantar. Si tengo luna, si tengo sol, si tengo alegría, si tengo amor. Ahora con jugar como los niños, cómo no voy a jugar. Como no voy a jugar, si tengo todo para jugar, si tengo luna, si tengo sol, si tengo estrellas, si tengo amor. Danzar, como no voy a danzar, como no voy a danzar, si tengo todo para danzar, si tengo luna, si tengo sol, si tengo estrellas, si tengo amor. Cómo no voy a reír, como no voy a reír si tengo todo para reír. Si tengo luna, si tengo sol, si tengo estrellas, si tengo amor. Y lo pueden hacer en diferentes dos, tres. Si tengo luna, tengo tengo tengo tengo ¿Qué tenemos a Mónica, se nos ha ido tu voz, Mónica, ahí estás. Ya, aquí estoy. Ahí ¡Para es que... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, qué alegría. Eh, eh, os he puesto a todas las 189 personas el audio para eh, eh, cantar todas juntas. Bueno, algo, algo, ahí, algo ahí ha sonado. Y lo importante es que ha resonado toda esta conciencia unificada en la cual estamos aquí todas y todos reunidos. Mónica, un placer inmenso contar también con tu presencia. La conexión está dentro, la conexión está en nuestros corazones y aquí estamos todas reunidas en este mismo fueguito, en esta misma... Flama, hermana del alma, gracias, gracias por tu presencia y gracias a, gracias todas, a cada una de las maravillosas almas que estamos aquí reunidas. Quiero, quiero poner eh, eh, esa visión, lo que pasa es que no se puede ver todo, pero para que nos veamos todas y nos saludemos y eh, veamos que somos un solo corazón todos y todas, latiendo al mismo compás, sin fronteras, desde este mismo sentir, hermanas y hermanos, hijas e hijos de la tierra, desde este sentir profundo, mañana volvemos a vernos, mañana volvemos a encontrarnos, mañana de nuevo aquí, en este congreso virtual, con más almas maravillosas, con, eh, bueno, qué decir de ella sí. Ahora sí, voy a hacer la locura de daros voces a todos y a todos para decirnos... ¡Gracias! ¡Muchas gracias! gracias! Gracias. Gracias. hermanas. Gracias.